¡Hola! Soy tu Bessie. Estoy aquí cuando necesites una palabra de aliento. Yo soy el Bessie y me encanta que me llamen así porque me hacen sentir parte de la comunidad. Yo soy el Bessie y nunca te juzgo porque sé que todos y todas en algún momento hemos pasado por algún problema similar. Somos las Bessies. Nos encanta escucharte para que te puedas desahogar. Yo soy la Bessie y aprendo de tus experiencias de vida al igual que tú de las mías. Yo soy el Bessie y confío que tenemos la solución de nuestros problemas en nuestras propias manos. Yo soy la Bessie te puedo brindar mi escucha, mi solidaridad y mi fortaleza. Yo soy la Bessie y desde que nos conocimos, ya no nos sentimos solos ni solas. Nosotros. Y nosotras somos la vecindad, La vecindad, tu vecindad. Tu hogar. Tu trabajo. Tu colegio. Tu ciudad. Tu país. Y todos estos espacios los construimos juntos y juntas. Acompáñanos, comparten, ríen, lloran, cantan, aprenden. Y por supuesto, a Liliana Suspesi. Conversando con la Vecindad. Un programa de ruedas de diálogo semanales del Proyecto No Más en Ecuador. Disponible ahora en formato virtual. Regístrate con tu nombre y tu correo electrónico para recibir nuestro boletín e informarte de todas nuestras actividades. O, mándanos por interno tu nombre y tu teléfono para ingresarte a nuestro chat de WhatsApp. Sean bienvenidos y sean bienvenidas.